Cómo estamos? nan nan Ya. Yo también, eh, a mí me duele la espalda aquí. Hay, hay una cosa. Esto tienes que dormir el poquito de descansar. Porque sí. si no. Y luego ayer, ayer que Ya, ya. Le damos a la mandanga. Ayer. Y tenemos ¿Qué tal? ¿Duele el culete a esta hora de la tarde? Un poquillo, pero un poquillo, no, ¿no? No mucho, nada que no se pueda aguantar. Eso, eso han sido las la cervezas de ayer. Estaba diciendo que a esta hora de la tarde que duele el culete porque he visto un, un montón poquito. de gente levantándose. Hostia tío, justo grabando. ¿Le ha echado diésel? Vamos hacer el último tramo. ¿De quién cumple? ¿El tuyo? Fue, ¿Fue? el ¿Fue? día de hoy. Bueno. Ah, la ahora me toca, ahora me toca. Ahí se me poco adelante. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a Bueno, ¿y qué hago yo aquí con mi gorda? Pues me voy a quedar. Ha surgido un imprevisto familiar y tengo que tirar para casa. Esta gente ya se va para el norte, me han dicho. Otro día de, de ruta. Pero me tengo que ir. Eh, ha sido un día espectacular el de ayer. Buenas noches, <ríe> ya escucháis mi voz como, como es, y han caído cervezas, han caído de todo. Dime Chato, dime. <ríe> dime Chato, ¿qué te pasa macho? Un tío aquí que me una Por diez pavos, dásela a tronco, dásela a hombre. ¿Por qué la ruta se llama Tarteso? Bueno, pues porque... Eh, a través de huelva se supone que hacia el norte no hacia acá hacia el se desarrolló una, una civilización hace aproximadamente vamos a decir 25 26 siglos y esto es la esto es el territorio de sí, sí, lo sí, que sí, pasa sí. que es una de las grandes incógnitas de digamos de la de la civilización que no saben cómo ubicar ¿no? no son capaces todavía de ubicar exactamente dónde se desarrolló ni tampoco los motivos que la digamos la laboraron el mapa, que no dejó vestigio ...y que aquí hubo, digamos, una, una situación muy importante... ...que pudiera ser incluso los habitantes de la, de la Atlántida... ...que tuvimos un rey que se llamaba Antonio ...y que un dios que en es endobélico... ...le puso de nombre a la comarca de del Andévalo... ...que es una derivación hacia el cabo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues nos une un poco con, con Portugal... ...pero realmente la influencia es celta... ...entonces hay gente que decía que, hostia, los celtas... ¿Cómo va a ver aquí? Pues sí, los centros llegaron toda la vertiente, digamos, desde el norte hacia el sur hasta aquí, efectivamente. Y eso es una generación perdida que está todavía por demostrar. Y encantado de haber conocido a todo el mundo, sois una persona fantástica y me parece como si os conociera ya desde hace un montón de tiempo y es la primera vez que casi, o la segunda, que, que nos vemos. Así que, que nada, hasta, hasta la próxima, es Que espero que sea pronto, y bueno, se me olvidaba lo más importante. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal y dame un me gusta. Hasta luego, Luca.